jump <laughs> with ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico Live <risa> Bueno, les pido disculpas porque hemos tenido un poco de retrasos eh, Temas técnicos, temas de redes que pues no pueden faltar por el tema que estamos viviendo hoy en día De, de que todo el mundo está haciendo streaming <risa> Entonces, bueno eh, hoy hoy los quise invitar porque teníamos una invitada muy especial Se trata nada más y nada menos que de nuestra amiga Valentina Salazar Nuestra amiga Valentina Salazar de la, de la ciudad de Monterrey En Nuevo León, México Esta vez lo dije bien, creo, ¿cierto, Valentina? ¿Cómo estás, Valentina? Valentina, hola <risa> Hola Hola Hola Valentina. Valentina. Hola, vale. Uf, parece que estamos teniendo problemas con... Ah, ok. Valentina está desconectada en este momentito. Vamos a pedirla. Les pido disculpas. Y vamos a hacer... Eh, a tratar de que Valentina se conecte nuevamente Todo pasa en vivo <ríe> Qué pena Bueno, mientras tanto Mientras Valentina se conecta eh, Vamos a Contextualizar un poquito Vamos a, a ver quién está Allí para que nos salude, que nos esté saludando o que nos esté dando alguna información. Nos saluda Rodrigo Gaviria desde Medellín, Colombia. Oh, hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, la voz que están escuchando ahí es la voz de Maritza Aristizábal, quien es la que está controlando eh, ahorita nuestro... Nuestra producción en el, tema, en el tema de los saludos y de las preguntas que puedan haber. Un saludo para Guillermo Castillo desde Barranquilla. Los mm -hmm. Barriles, Costa Rica. Nígel Ortiz, esperando con ansias, dice. Sí, sí, sí. Un saludo a La Paz Bolivia. Saludo a Guatemala. Luis García nos saluda desde Guatemala. Nos saluda desde Yopal Casanare, de PITS Eventos. Leonardo Santiago saluda desde Bogotá. Bueno, ya está Valentina informadita de que estaba desconectada y ya en instantes estará Valentina con nosotros. Aquí está Valentina. Hola, ¿qué tal, Valentina? Soy la Camila, ¿cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien. <risa> ya voy a apagar esto. Bueno, eh, bueno, los eh... Gajes del oficio Lista. tecnológico hoy en día como está todo el mundo saturado, ¿no? Sí. Bueno, Valentina, cuéntanos. Sí, de verdad, bien bien contenta de estar aquí contigo. Ok. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de que, de que primero que estés eh, aquí con nosotros porque pues... Eres una muy, muy, muy importante persona para nosotros, para todo marketing gastronómico y para todo el marketing gastronómico del mundo, también porque eres una eminencia en el sentido, en el, en el, en el tema de marketing gastronómico digital. Te admiramos muchísimo acá. Y te, la invitación que te hicimos hoy fue para que pudieras eh, contarnos, ayudarnos un poquito en el tema de... En el tema de ¿Qué vamos a hacer cuando esta pandemia se, se, se termine? O por lo menos se le baje un poquito la... la ¿Qué podemos volver a salir en general? ¿sí? Entonces, eh, ¿qué hacemos con nuestros negocios que están reventados? <coughs> Perdón. Los negocios que están reventados hoy en día. Bueno, primero que todo, no tenemos que esperar que esto pase. Así, no vamos a esperar que pase... Eh, la cuarentena, que pase todo el tema del virus para poder tomar acción. Aquí lo primero es, eh, si quieres, compartimos la presentación que te envíe. Ah, bueno. Bueno, perfectamente. Ahí vamos. Ok. Primero, bueno, vamos aquí a compartir diferentes puntos del marketing gastronómico. Porque la realidad es que tenemos que tomar acción en estos momentos donde estamos como paralizados. Entonces, bueno, aquí yo hice diferentes puntos que he compartido, que quiero compartir con toda tu comunidad para ya desde ya, desde este momento, tomar acción. Aquí yo les comparto una frase, porque dice la famosa frase en En el idioma chino, la palabra crisis dice que uno representa peligro, y otra oportunidad. Entonces sabemos y estamos claros que las personas que trabajan con negocios de comida, Camilo, son las que tienen una actitud de fortaleza, que muchas veces han tenido que ya cerrar otros restaurantes, son personas que tienen una actitud de trabajo, una actitud de servicio, una actitud de que sabes que, a qué hora vas a entrar a trabajar, pero no sabes a qué hora vas a salir del restaurante. Entonces aquí si estamos paralizados es cuestión de, de ya tomar conciencia de lo que tenemos que hacer, trabajar hoy por hoy. Entonces bueno. Con Entonces, Camilo. Sí. Entonces que estaba preguntándole que a Maritza a la, a, en la producción cómo estaba el, si estaba bien fluida o no la, la transmisión pues. Porque sí. tú sabes, la, el ancho de banda que estamos compartiendo hoy en día, todo el mundo es muy sí. complicado. Entonces, bueno, íbamos a la segunda, ¿no? Entonces... Sí. Sí, entonces, bueno. Sí, sí, porque son varios puntos. Son, son puntos que a lo mejor eh, decimos que, ah, son novios. Pero siempre también comparto una frase que menciona que lo fácil de hacer también es bien fácil de no hacer. Entonces, bueno, yo asumo... Bueno amigos, el tema el tema de la de la red, del internet está complicadísimo. Hoy otra vez me va a tocar decirle porque a Valentina se le cayó otra vez. esperamos a que, a que Valentina vuelva nuevamente. No, no sé a, a dónde ya, se conectó. Oh, sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. No sé dónde puede... Nos, eh, nos quedamos en que estábamos explicando este, este, estamos empezando con este tema, que hay temas, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. sí Sí, sí aquí principalmente yo comparto, ¿no? Que siempre hay cosas fáciles de hacer y como son fáciles, no se hacen. Entonces claro. tú como negocio de comida, claro. yo asumo que tú tenías tu planificación anual, tu planificación mensual, pero aquí viene este tema del virus y nos saca de nuestra zona de confort. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer, Camilo, es objetivos para estos, estos tres meses que vienen. Tenemos que jugar, trabajar delante de la jugada. Entonces, enfocarnos con objetivos smart, bien específicos, bien medibles, bueno, ya de lo, pregunta, que, lo que nos toca hacer. Una ahora. pregunta, vale. Sí. Para todos, aquí tenemos gente que entiende mucho el tema de marketing, pero también tenemos gente que no entiende tanto de marketing porque son emprendedores que vienen de otros, de otros campos. Y, claro. E incluso gente que no, no tiene ningún conocimiento específico en emprendimiento, sino que dicen no, bueno, quiero hacer claro. mi restaurante y arranca. ¿Qué son objetivos, eh, objetivos SMART? Sí, estos son objetivos que son para nosotros medibles, son como comparto en la presentación, donde nosotros sí. vamos a colocar su duración, que sea bien específico, que sea medible, y que, sea, eh, que tenga un tiempo determinado. Entonces ya con eso nosotros nos enfocamos y podemos luego revisar si lo aplicamos o no, y si llegamos a él o no. Entonces en este momento nosotros te tenemos que estructurar esos objetivos, porque la mayoría de los representantes están cerrados y solamente tienen delivery. Ok, vale. Eh, un anuncio parroquial, de todas maneras, porque sabemos que vamos a, ten vamos a, parecer, parece que vamos a tener un poco de problemas de, de, de, de lag en el streaming, entonces, eh, igual lo estamos grabando, si no queda muy bien, lo volvemos a subir grabadito, ¿vale? Perfecto. Y otra cosa, el... el el cuadrito que estamos viendo en este momentito, pues a veces en algunos momentos no se podrá ver bien o, o no se ve el tamaño suficiente. Eh, no sé si Valentina nos vaya a compartir la presentación. Sí, para se los obsequio. A la gente. Sí, les sí. obsequio la presentación y también bien. el Excel para que aprendan y llenen todos sus objetivos Smart. Y si tienen dudas, bueno, siempre estamos conectados. Vale, genial, Uy. genial, muchachos. Entonces ya saben, de... Eh, cuando termine la presentación en los comentarios, eh, cuando se grabe o si se pone en el video nuevamente o de todas maneras si se hace después para subirlo, ya no en vivo sino que quede guardado como video en el canal eh, vamos a colocar un link para que descarguen el, el archivo o los archivos. Sí, aquí, aquí como pequeño, eh, eh, eh, si mi restaurante está cerrado y yo no tenía... Las apl aplicaciones de delivery, bueno, lo pongo como objetivo. Yo tengo que entrar en las diferentes aplicaciones de delivery de mi ciudad. Adicionalmente, si yo no tenía WhatsApp Business, me voy a entrar al WhatsApp Business. Y adicionalmente, si yo tengo equipo de empleados que ahorita no están cocinando al 100% y tienen carro también, si hay la posibilidad con las medidas higiénicas que también participen en llevar el delivery. Claro, eso es, es, es muy importante. Mira, Valentina, que aquí hay una cosa bien, bien interesante. Muchos de los, de los restauranteros o dueños de restaurantes en un principio eh, no quisieron entrar a trabajar con plataformas de delivery porque pues, evidentemente la, los porcentajes que piden ellos como, eh, comisión, como comisión de la venta pues a veces son altos y como a veces no tenemos tan claro cuál es nuestra rentabilidad de cada plato cuando nos damos cuenta que la rentabilidad de nuestro plato no es del 70% sino del 30% o del 20% real y sobre eso hay que trabajar los porcentajes de Rappi, de Uber Eats, de, bueno, de los, todos los deliveries que nos cobran una porción ¿no, no viste que, que de pronto en este momento con, con esta pandemia, pues con esta crisis que, no, que entró, no, no nos cogió con los calzones abajo, como decimos aquí en Colombia, o sea, fuera de base. Claro, la realidad, eh, esto ha sido para movernos a todos, porque si tu restaurante no tenía una buena estructura de costos, entonces no le entrabas a, la, a lo delivery porque lo veías como una pérdida, una pérdida de dinero. Pero la realidad, entrar en las aplicaciones de delivery sí. es parte de tu estrategia de publicidad. Entonces, actualmente, eh, primero tienes que estructurar tus costos. Si tú no sabes cuánto cuestan tus platillos, entonces igual puedes entrar en delivery y eso se va a perder porque no sabes si estás claro. recibiendo dinero. Claro, claro. Y es, y es muy importante lo que, lo, que dice, lo que dice Valentina, porque imagínate tú... Que muchas veces, y te cuento, y te cuento, no es eh, a, a ti, Valentina, y a los demás también, chicos. También hemos tenido casos en los, que, en los que le hemos tenido que decir a un cliente no venda más, porque entre más venda, más pierde, porque están una estructura de costos tan mal hecha que al final venderle costaba uno o dos dólares. ¿sí? Entonces, es increíble que muchas veces ni siquiera sabemos cuánto nos cuesta eso. Ahora, para poder implementar un sistema de delivery o poder implementar uno o varios, porque en, en algunos restaurantes se implementan varios, eh, lo importante es saber qué margen de rentabilidad voy a tener para para poder trabajar con esas, con esas aplicaciones, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. Sí es parte de tu estrategia de marketing digital de marketing gastronómico, estar en las diferentes aplicaciones. En estos momentos, eh, la realidad también he visto que los restaurantes que están como que sobrellevándola son los que anteriormente a esta crisis tenían delivery y tenían bien estructurado su delivery. Los que en este momento están entrando, le está costando mucho más porque no solamente es entrar en la plataforma, sino también entrar en la mente de la persona que entra en esa plataforma. Son personas que ya han entrado, por ejemplo, en Rappi o en Uber Eats y ya tienen sus restaurantes favoritos. Entonces tú tienes que formar parte de sus restaurantes favoritos y eso también es eh, con una campaña de comunicación digital. Claro, claro, es bien, es bien, es bien complicado. Sobre todo que, que, bueno, son negocios, ¿no? Y hoy en día Ru, eh, Rappi y Uber Eats tienen la sartén por el mango. Ellos nos van a cobrar lo que necesitan cobrar. Sí, sí. Bueno, sí. continuemos. Entonces, bueno, ya podemos compartir la siguiente lámina. Listo, vale. Ok. Campaña de denuncia La segunda lámina, eh, creo que no. Okay. Eh, eh, eh, en esta parte, ¿no? Lo de la campaña de anuncios es muy importante. Muchas veces no no hacemos activación de publicidad en las redes sociales, sea Facebook o sea Instagram. Entonces aquí no solamente es activar publicidad. Es es aquí Es que yo soy un poco eh, reactivo, y sobre todo en el tema de, con el tema tecnológico, porque se cayó un momentico, vale. Entonces, yo soy muy reactivo. Sí, se cayó. Sobre, Sí, sobre todo porque no tiene sentido que, sabiendo sabiendo la, el... El tema de tecnología, cómo se maneja, eh, no tiene sentido que hoy en día en, en Latinoamérica en general nos estén restringiendo el ancho de banda de subida. No tiene sentido. Pero bueno, eso es un tema mío. <ríe> y, y gracias. Sí, bueno, también tenemos que tener en cuenta que ahorita hay mucha gente conectada también. Sí, tal vez la hora. Valentina se te canceló, se te bloqueó otra vez. No te escucho bien, no te escucho bien. Hey. Ahí está, ya estás. Te fuiste. <risa> <risa> Valentino. Hola, Vale. ¿Ya? Aquí estoy Camilo, no te escucho bien. Ahora. Ahora sí. Hola No te escucho bien Hola Continúa ¿Me escuchas? Sí, yo te estoy escuchando No sé si te llegó el mensaje. Hola, Vale. Eh, un enfocado en publicidad en Hola. Facebook. ¿Ahora me oyes? Sobre el servicio de domicilio. No solamente eh, colocar que tienes el servicio, sino adicionar todo lo que puedes aportar. Y aquí en estos momentos las personas están encerradas en sus casa. Entonces, ¿de qué manera tú como negocio de comida a, puedes aportar algo para solucionar y lidiar ese, ese tema del encierro? Sea con combos, paquetes, eh, a lo mejor congelados de tu producto, tu producto con el paso a paso de la receta. Ahí, hay muchas oportunidades, muchas acciones que se pueden hacer. Vale. No sé si vale. pueden colocar la siguiente Sí, sí, pero te quiero hacer una pregunta. No sé si me escuchas o no. Yo te estoy escuchando, te quiero hacer una pregunta, ¿me escuchas? Si ¿Sí puedes colocar la siguiente. Sí. La verdad, la señal está muy, muy lenta. Ok. Bueno, aquí también lo que mencionaba, ¿no? De hacer estos anuncios para impulsar nuestro delivery. Pero también una oportunidad muy grande para nosotros como restaurante es tener nuestra base de datos y nuestro WhatsApp business. Muchas veces eso también como que no se toma en cuenta, no se valora. Entonces, puedes tener tus aplicaciones Okay, donde tú pagas un 30% de comisión, estás pagando comisiones muy altas, pero te están viendo una gran cantidad de personas. Y eso también como posicionamiento de marca. Pero adicional, tú puedes crear tu propia base de datos poco a poco y activar ese delivery para tu WhatsApp Business. Hay casos geniales donde eh, se crean grupos de WhatsApp del restaurante entonces le das unas promociones exclusivas a las personas que están dentro de ese grupo que son tus clientes, tus comensales ya, ¿me oyes? Sí, te escucho, ok, listo, vale, yo que sé como que se recuperó un poquito pero no nos confiemos y yo, la verdad es que yo le voy a pedir muchísimas disculpas a la audiencia pero es lo que hay <risa> Eh, sí, Mari, tenemos una pregunta, mira, eh, eh, vale, tenemos una pregunta de una persona que, que, que nos hace para ver si la podemos contestar. Sí, Leo Guzmán de Argentina nos pregunta, ¿qué hacemos en esta cuarentena? Tengo un restaurante en casa y con todo eso estoy en crisis. No, no lo escucho. Leo Guzmán dice que tiene una, un restaurante en casa, pero que aún así sigue estando en crisis. Con los deliveries ¿Qué le decimos al Leo ahí? No escucho No escucho la pregunta Bueno, te la voy a poner Por el, por el messenger Para ver si la puedo leer que Como que voy a ir, no escucho la pregunta. Ya, ahí, ¿me oyes? A ver. Vamos a ver aquí. Ok, ya veo. Vale. La persona tiene eh, tiene su restaurante y está en crisis. Ver, Esa ¿me es la ¿me oyes pregunta. ¿Aquí me oyes mejor? Sí, te escucho, pero muy lento. No escuché la pregunta. Ok, bueno, listo. Sí, la verdad no escucho la pregunta y tampoco no sé si me la puedes escribir. Aquí entré al en canal de YouTube y estoy viendo eh, algunos mensajes. ok saludos, saludos, saludos. Eh, ¿Qué hacemos en este en esta cuarentena? Tengo un restaurante in house. Leo Guzmán, me imagino que es esa. Entonces, ¿qué hacemos? El primer punto, si tu restaurante está totalmente cerrado, entonces es importante no descuidar tus sociales y compartir eh, con Aquí es muy importante, es disponible, es visible. No sé qué compartir, no sé si viendo. La señal está muy mala. Sí. Está terrible. No sé si lo que, no sé si lo que yo dije se escuchó. No. Bueno, más o menos. Una pregunta rápida, vale. Sí. ¿Sí ¿Me escuchas? Mira, aquí Andrés Mauricio, que es sí, un colaborador, nosotros tiene una tiene una pregunta. ¿Cómo adquirir WhatsApp Business? ¿Tiene algún costo? No tiene ningún costo, está genial, tú puedes tener la aplicación, así como la aplicación de WhatsApp normal, entras en, en, no sé si tu celular es iPhone o Android, entras en, uh -huh. la, la, en la app donde descargas las aplicaciones y colocas WhatsApp Business y lo descargas. Aquí es muy importante, tú puedes tener, lo puedes tener con el número de teléfono de tu restaurante donde las personas te hacen pedido. Entonces, de verdad, está genial porque luego las personas que tú eh, se hacen campañas, ejemplo, que tú quieres un delivery y le mencionas a la persona, nos puedes seguir en nuestro WhatsApp, le das el número, una vez que te, te sigue para próximos pedidos, entonces puedes colocar de qué lugar de la ciudad es, qué tipo, le gustó, qué tipo de comida le gustó. Tienen diferentes opciones la aplicación, la verdad, está muy, muy buena. Puedes tener también preguntas y respuestas automáticas entonces ah. puedes colocar respuestas automáticas si están a, si está abierto si está cerrado el horario de atención al cliente a través de las historias podemos jugar nuestro menú las diferentes promociones que tenemos actualmente del de servicio el negocio está cerrado podemos compartir contenido eh, que aporte a nuestros nuestros dependiendo de nuestro tipo de giros de restaurante ok y, y, y nosotros podemos vincular facebook entiendo que podemos vincular nuestra cuenta de facebook al whatsapp business Sí, actualmente las páginas de facebook de restaurantes está genial porque tú puedes eh, agregar esa de tu entonces la gente está con el celular, va navegando ¡ay! le gustó la hamburguesa, la quiere pedir a domicilio, entra a la página y tiene el botón de WhatsApp Business, entonces de una vez genera eso, actualmente la gente no le gusta escribir por inbox la gente le gusta escribir y enviar audios por WhatsApp tenemos mayor empatía a través del WhatsApp entonces es importante si tú en tu restaurante el día de hoy no tienes WhatsApp Business, es momento de crearlo que así sea que tu restaurante en este momento está cerrado Claro. Bueno, ahorita aprovechemos, aprovechemos que que, que tenemos buena señal. La pregunta que la señal y volvamos a repetir. <risa> re sí, volvamos a repetir la pregunta. Eh, estaba encerrado. Tiene un restaurante en, en in house y pues en todo el mundo estamos encerrados. Entonces, pero dice que aún todavía tiene claro. problemas. Claro. Okay. Y, y bueno, aquí tendría que ver... de Leo. Ok, aquí tendríamos que ver dos puntos en el caso de Leo. Primero, si sí, puede hacer servicio a domicilio. Si lo puede hacer, entonces, bueno, sí. vamos a hacer diferentes contenidos para impulsar ese servicio a domicilio. Activados con campa campaña en Facebook e Instagram de geolocalización alrededor de tu local. Eso significa que las personas que están alrededor de tu negocio, sea trabajando o sea dentro de su casa, le va a llegar ese mensaje, esa publicidad. Claro. Y adicionalmente, claro. si no tienes delivery, si en este momento estás 100% cerrado, es importante estar eh, visible y compartiendo en las plataformas digitales, sea Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Porque en este momento las personas están 100% conectadas a través de las redes sociales. Claro, es importante y es una de las cosas que, que hemos hablado la vez pasada, es que uno si nosotros tenemos que parar es una oportunidad para reestructurar, para repensar nuestro negocio pero también otra cosa que no hemos mencionado lo que mencionaba Valentina ahorita es que nosotros no podemos no podemos desaparecer simplemente decir, ah, mi restaurante está cerrado y bueno, hasta dentro de dos meses o tres meses que volvamos a abrir, no hay que estar con la gente para que la gente no se olvide de nosotros y, y frente a eso pues lo que Valentina dice es cierto Hay que estar pendiente y hay que estar muy activo En las redes sociales en este momentito Pensando en el futuro Si no lo tienes abierto sí. ¿Podemos seguir con el...? Sí, yo aquí, el, el, aquí había notado Aquí había notado Listo, estábamos aquí en, eh, Nunca... ¿Qué? Dime ¿Qué? Así, Aquí yo había notado ¿no? Que muchas veces preguntan ¿Qué compartir en estos momentos? Yo tengo mi, mi restaurante 100% cerrado. ¿Qué voy a compartir en redes? Entonces, bueno, vamos a establecer esto, ¿no? Que, que coloco aquí en mi cuaderno. Vamos a proporcionar soluciones que ayuden a las personas a lidiar con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Ellos están cerrados. Entonces, nosotros podemos compartir, ya sabemos que vamos por etapas, por las tendencias, a lo mejor la primera semana de la escena compartía imágenes de que la higiene que tenemos en el lugar, la higiene que aplicamos, luego empezamos a ir nuestros valores, donde, donde pedíamos apoyo, apóyanos a seguir adelante, pídenos a domicilio, apoya el producto local, pero ahora sí ya estamos 100% cerrados, no tenemos ni siquiera idea de podemos compartir contenido y hoy esas personas en estos momentos lo que son las redes sociales se han convertido como en tu canal de televisión entonces Correcto. si yo soy un restaurante de comida saludable yo puedo hacer transmisiones en vivo con una nutricionista que nos ayude a compartir información de valor de, de cómo enfocarnos con la alimentación saludable en estos días salir del momento de crisis Puedo, a lo mejor, compartir una transmisión en vivo con una psicóloga que nos ayude también a, a, a drenar la ansiedad de estar todo el tiempo encerrado. Puedo compartir, a lo mejor, contenido de imágenes, de actividades que puedo hacer con los niños en casa. Y, y entonces yo voy compartiendo contenido que es... Se cayó otra vez. <risa> Para, otro, para mi comunidad y luego ah, estoy poniendo todos los ah, alimentos entonces es buscar también en la forma de cómo voy a ok va y viene va y viene ese internet sí, estoy. <risa> <risa> no no se entendió eh, primordialmente, ¿te, vale, te parece vale, si seguimos ¿tenemos preguntas interesantes? Sí. Ah, bueno, mándame una pregunta, nos van a mandar una pregunta ok, chévere listo, ¿quién dice? Ada Saíl, de Madrid, tengo mi negocio cerrado desde el estado de alarma y será hasta los últimos días de abril mi pregunta es, ¿puedo hacer todas las ofertas ahora o después de abril? Buena pregunta. Bueno, aquí yo te recomendaría más que hacer las ofertas en este momento, que ahorita no puedes venderlas, por lo que entiendo, está totalmente cerrado tu negocio. En este momento tú no las puedes vender, pero puedes crear a lo mejor paquetes de pre-compra como tarjetas de certificado de regalo. Si sí, a lo mejor es. tú vendes hamburguesas, entonces en este momento compartir una imagen bien antojable, bien rica esa hamburguesa y mencionar, en estos momentos de contingencia, tú nos puedes apoyar haciéndonos esta, comprando este certificado de regalo con un costo de 20 euros y el día que volvamos nosotros te vamos a 30 euros de consumo. Entonces es como que para empezar a generar liquidez en este momento que estamos totalmente cerrados. Claro, sí, ese, ese era, esa era una, una idea que habíamos compartido la vez pasada con este tema, o lo habíamos pensado de alguna manera, con, el, con poder generar estos bonos de compra a posteriori, es decir, que cuando se acabe la, cuando se acabe la crisis poder hacer efectivo este bono me parece a mí muy interesante algún algún tipo de una variación de un bounce back que pero que te va a servir para, para mantener y apelar a esa fidelización que tienes no es decir tú tienes clientes que ya son fieles a ti y que esperan que tu restaurante sobreviva y que y que podemos utilizar este este tipo de de, de mensajes para que pueda generar ese, ese flujo de caja que necesitamos en este momentito, ¿verdad? Sí, aquí lo más importante también, en eh, una de las láminas que fue la lámina ya que va a señalar, es analizar exactamente con qué recursos cuento yo en este momento, cuáles son mis recursos. Mis recursos son, eh, ¿tengo base de datos o no? ¿Tengo un correo el anterior? electrónico? No, más adelante. Ah, ok. La siguiente, la siguiente. La siguiente. Sí. Sí, aquí un ejemplo. Yo mencionaba, ¿no? Tener tu fórmula para estar presente, que es lo que más o menos platicaba anteriormente. Ok, tengo mi restaurante 100% cerrado. Pero, ¿qué herramientas tengo en este momento para estar presente? Las transmisiones en vivo, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Entonces, bueno, vamos TikTok. a compartir. Sí, podemos compartir hasta nuestro sentir. Si mi negocio está cerrado, ok, ya no puedo atenderlos, pero dentro de mi casa, con mi familia, yo estoy haciendo un nuevo menú para estructurar lo más pequeño, eso yo lo puedo compartir. Si mis productos son de proveedores locales y yo los estoy apoyando, yo lo puedo compartir. Es decir, todo el detrás de cámara de lo que genera el restaurante. El restaurante no solamente son platillos, es Exacto. un mundo, es, un ecosistema es, es, tal, más. es tal vez humanizar un poquito más el negocio, ¿no? Conectar, conectar emocionalmente con, nuestro, con nuestros clientes. Correcto, correcto. Entonces, no tengamos, sí, en este caso, lo importante es que no tengamos pena, porque si sí me pueden decir, vale, pero es que me da pena salir y transmitir o hablar. Aquí lo más importante es que tengamos en cuenta que nosotros somos un medio para compartir un mensaje. A lo mejor mi negocio es de comida saludable, o a lo mejor mi negocio es de pasta o es de pizza, pero hay un trasfondo en mi negocio. A lo mejor mi negocio viene de años atrás con mi familia, o a lo mejor lo puse porque era mi sueño de emprender. Entonces hay un porqué detrás de tu negocio. Somos humanos. Entonces, bueno, la siguiente. OK, OK. Este, este punto es post crisis para mi negocio gastronómico. Tu oro puro es crear tu base de datos y atención hiper personalizada. La realidad. Si no tengo base de datos, entonces esta es la oportunidad para mí, para, para crearla. ¿Y qué tengo que hacer yo aquí? Si yo tengo en este momento mi restaurante cerrado, ok, vamos a compartir eh, publicaciones, ejemplo, en Facebook, en Instagram, y crear un, un cuestionario donde cuando pase esto, yo te puedo compartir promociones especiales. Deja tu nombre, tu correo. Y si no puedo entrar en aplicaciones de Google, de Google My Form donde yo hago un cuestionario gratuito. Y así yo poco a poco puedo crear esa base de datos de mi comunidad. Por ejemplo, ¿quieres? vender cerveza artesanal? ¿Quieres conocer un poco más de la cerveza? Una vez a la semana te envío información. Inscríbete aquí en este cuestionario y entonces las personas empiezan a dejar sus datos. Vale, una pregunta justo con este tema. Pregunta Leo Guzmán, email y marketing funciona? Sí funciona, funciona muy bien, pero aquí lo más importante es que tu base de datos sea la correcta, que tú estés eh, seleccionando la base de datos de las personas que van a tu lugar. A lo mejor en este momento está cerrado, pero tú tienes tu Facebook y entonces a través de tu Facebook puedes hacer campañas donde las personas se registren en el cuestionario que te estoy comentando, donde te van a dejar tu, su correo y su WhatsApp. Entonces son son eh, eh, personas de calidad, no es comprar una base de datos X ah, sí. o buscar correos de X de personas X. No, no, no. Es de datos reales. Claro, eh, aquí hay un, aquí hay un tema, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, es que el email marketing se murió porque, pues porque a la gente no le gusta abrir correos. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, lo que pasa es que cuando usted envía spam, usted con claro. una base de datos que la compró o que se puso a recogerla con algún robot o X o Y porque lo hay y mandar 50 mil correos electrónicos, pues lo que eso no te va a funcionar porque básicamente lo que estás haciendo, o sea, primero, si tú haces una analítica de eso, las personas a las personas a las que les vas a llegar realmente eh, son muchísimo menos de las que las personas que les interesan, ¿sí? Porque tenés un rango muy abierto allí. Entonces, ojo chicos, no vas a hacer spam, es hacer un email marketing inteligente y con una base de datos propia, creada con lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Reactivar la conexión que tenemos con estas personas. Ya esas personas nos van a empezar a reactivar el, el negocio, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, pues, el otro punto que mencionaba es la atención pues, hiperpersonalizada, Camilo. En estos momentos estamos atiborrados de contenido. Todo el mundo tiene el servicio a domicilio, todo el mundo está dando, todo el mundo sigue, es sobresaturado. Entonces, alguien, un cliente, me está haciendo un pedido a domicilio. Yo tengo que destacarme de los demás. Ese momento que la persona recibe ese, ese producto, esas hamburguesas, ejemplo, qué bonito es que te llegue con un mensaje que diga, muchísimas gracias por tu pedido. Estás apoyando a 10 familias en este negocio. Todo esto va a pasar. Nos puedes, nos puedes compartir tu correo electrónico y tu WhatsApp en nuestro Insta, en nuestro, por mensaje de Instagram, por mensaje de Facebook, y te vamos a agregar en nuestra base de datos para devolverte este apoyo que nos estás haciendo en un momento. Ser, ser vale. como que, sabes, tenemos vale. que agradecer. Sí, una pregunta. Sí. Nuevamente, Leo Guzmán, que no, está Leo, activo. Leo, Leo, está bien okay. activo. Leo. ¿Qué me conviene ¿Publicidad en Facebook o en Google Ads? Bueno, aquí yo tendría que ver exactamente cuál es tu negocio, pero aquí hay dos puntos importantes. Si yo hago una publicidad en Facebook, que sería de esta manito, esta es mi Facebook, yo la activo y pongo características de esa persona, de ese público objetivo que yo quiero. A lo mejor son jóvenes, a lo mejor les gusta la música reggaeton o el rock. Así, el perfil de mi cliente yo lo pongo en la publicidad de Facebook y yo le voy a llegar. Ellos están conectados en su celular, viendo, viendo. De repente le llega mi publicidad por las características de mi público. En cambio, lo de Google AdWords, la persona tiene que escribir la palabra clave y colocar hamburguesas en Monday. Entonces, yo aquí estoy esperando que la persona se meta en su internet, se meta en el buscador y, y le antoje lo que yo vendo. Entonces, en estos momentos sí es preferible estar activados en las redes sociales. Ok, entonces entiendo que eh, para Leo, la respuesta para Leo es que básicamente dependiendo de lo que necesites, eh, porque la interpretación es distinta, ¿no? Es decir, nosotros con... Con las redes sociales como Facebook, le vamos a llegar a una persona que ya tiene, ya tiene generada una necesidad y un, y un medio ambiente o sea, por donde se mueve, ¿verdad? En Google la forma de hacer la publicidad es distinta, porque vamos a llegar a la persona que está buscando, ¿cierto? Entonces es un problema en términos de, en términos de marketing, es un problema adicional que tiene que hacer en el proceso, es buscar. Sí, siempre, Mientras que en Facebook le vamos a llegar al que ya había buscado Y que determinamos que tiene esa información eh, Que tiene esos gustos específicos ¿Correcto? Sí <risa> Listo, sigamos Seguimos Seguimos, paramos Listo, entonces Ok, ¿sí? continuamos Continuamos Sí, aquí, entonces, bueno. bueno, aquí estamos. Ustedes de los restaurantes están totalmente cerrados, entonces nos deprimimos, hasta yo así, nos deprimimos, nos sentimos mal. Pero ¿cómo vamos a salir de esa nota de depresión? Tomando acción ya, así ya. Nos vamos a sentar y vamos a colocar qué objetivos yo quiero para este mes de abril. Sea, si mi respuesta es sea empezar a crear el cuestionario, las campañas, para que las personas le llamen la atención mi contenido y me deje su base de datos. Vengo también y luego al siguiente, a la siguiente bolita. Reviso bien a quién yo le vendo. Es sorprendente no hay mucho negocio de comida que no saben quién es su cliente ideal. No lo saben. Le quieren vender a todo el mundo. Entonces, sí, sí, sí. se pierde sí. dinero. Es típico, es típico. Yo le preguntar quién es tu cliente, no todo el mundo. Y no, no. No, no es. Entonces, bueno, no es cuando de yo determino quién es mi cliente, es donde yo puedo hacer una hipersegmentación detallada. Aquí, ¿qué, ¿qué recomiendo yo? Que lo vemos más adelante, es, es los horarios que tenías cuando estabas abiertos. Si eran desayunos, si eran almuerzos, si eran cenas. Y así hacer una campaña hipersegmentada para cada público de los horarios. Hace, tenemos nuestra propuesta de valor que nos hace a nosotros diferentes. ojo, uh -huh. eh, vale yo también he escuchado mucho el tema de que por ejemplo la gente cuando te dice, te dice bueno yo le vendo a todo el mundo yo les digo no, no le vendes a todo el mundo tú les tienes que vender a un cliente específico pero no a un cliente específico, cierto por la mañana aunque sea la misma persona ah por la mañana tiene un comportamiento de compra totalmente distinto o un comportamiento dentro de tu negocio una persona que va por la, a la que va a mediodía y a la que va en la noche ¿sí? entonces en la mañana va en una situación a consumir un producto específico y un servicio específico, a mediodía otro por ejemplo, a mediodía la gente quiere comer rápido porque tiene el espacio que le dieron en la oficina para almorzar no le va a poner cuidado si hay cuadros si no, o sea, es que esté fresco que esté rico y que y que le llegue rápido, sobre todo que sea rápido, ¿cierto? En la noche, pues en la sí, noche ya la gente va como en otro plan, ¿cierto? Entonces ya vamos a, a, a ponerle más cuidado a si hay cuadritos, que si, que si está la matica, el, digo, la plantita, eh, vamos a platicar más con la gente de al lado, pues con las personas que vamos, vamos en grupos, vamos a tener más tiempo, ponemos en el servicio más adelante, más arriba, que, la propia, que el propio producto y como le digo yo a mis clientes en, en lo que estamos en este momentito que es la que es la propuesta de valor es que la propuesta de valor no es solamente muchas veces se piensa que es el producto, mi pizza, mi hamburguesa mis tacos no es el no, producto, no solamente eso si a veces el producto y el valor es que tengo un buen servicio pero no lo es Okay. Bueno, después tenemos la parte de diseño, presencia digital, en que redes sociales voy a estar, revisar exactamente qué está haciendo actualmente mi competencia, más que como competencia, como alianza, tener un calendario de ejecución, muchas veces vamos publicando a la deriva, rápido, una foto, son las dos, se la un mes, rápido, la cena, no funciona. Y es cuando nos sentimos frustrados, nos sentimos frustrados y es cuando perdemos dinero y no estamos aquí para perder dinero. Sí. Y luego, bueno, medimos los resultados. Vamos a seguir a la otra lado. Ok. Esto que comparto aquí, también es el, el los círculos que les mencioné, eso se tiene que trabajar mensualmente todo el tiempo. Entonces, ahora estamos encerrados, nuestro negocio está cerrado, tenemos que estructurar qué vamos a hacer. Si vamos a disminuir el menú, si ni siquiera sabíamos los costos, vamos a entrenarnos en sacar buenos costos de nuestros platillos. Y todo eso es, eh, como mencionó, desmedible. Vamos a nuestros objetivos, a cementar nuestra audiencia, vamos a, a determinar nuestras propuestas de valor, nuestro diseño, nuestra presencia digital, entre otros puntos. Como ¿La presencia digital qué es? Aquí es... Sí, aquí la presencia digital es que tenemos actualmente varias redes sociales. Entonces siempre me preguntan, Valen, ¿tengo que estar en todas las redes sociales? Y aquí hay una respuesta, mira, no tienes que estar en todas, pero tú como negocio, tú como dueño de tu restaurante, tienes que tener la potestad del nombre de tu restaurante en las diferentes plataformas. ¿Qué quiere decir? Ok, yo nada más estoy en Facebook y en Instagram. En de, lo demás para mí no existe. Pero pues viene tu competencia y se apodera y se adueñan de Google Mi Negocio y coloca el número de su restaurante y a él le están pidiendo las pizzas en vez de a ti. O vienen y entran y se apoderan de la de TripAdvisor y luego te la quieren vender. Hay mucho detalle. Entonces, sí es sí. importante que estés en todas las plataformas con el nombre de tu negocio. Y a lo mejor una vez al mes le des mantenimiento a las demás plataformas. Y tus matrices en Facebook, Instagram y YouTube, por ejemplo. Exacto. Entonces, aquí había una pregunta que me hacía algún... Alguna persona en México hace... hace creo que con la última transmisión me preguntaron. Que, que Yelp casi no funciona en México, pero que sí era importante ponerlo. Entonces, Yelp, si no Es decir, la, la respuesta que yo pienso que es la correcta, pero tú me corregirás en tu caso lo que tú pienses, eh, ¿vale? Es que tú no tienes que estar en todas activo, pero tienes que estar en las que funcionan. Por ejemplo, Yelp en Colombia sí. es muy poco lo que funciona. Pero entonces yo sí, ¿qué haría? Estaría en las que funcionan más activo y en las que no funcionan, no le gastaría tanto tiempo sin dejar de, de tener presencia. O sea, estar allí, claro, y te y, como tú dices, el... eventualmente hacer alguna campaña. Sí, ejemplo. Muchas personas no le prestan atención a la aplicación de TripAdvisor, entonces no están uh. ahí. Y muchas veces cuando se hace una investigación ya tienen hasta el certificado de excelencia y tienen muchos comentarios bellísimos y tienen fotos de personas que han ido y le ha encantado la comida, pero no hay nadie que responda. Entonces es importante tener la potestad de tu nombre en todas las redes sociales. Ya después, luego le puedes dar mantenimiento una vez al mes. También porque a lo mejor hay personas que te piden una factura o te dejaron un comentario negativo, etcétera. bueno sigamos a la otra sí sí aquí le comparto esto es como un ejemplo de, de un excel real porque muchas veces me mencionan vale, yo me siento frustrado porque hago publicidad hago activo campaña en facebook y nada entonces cuando les pregunto cómo la hacen entonces le ponen una, una, una imagen ejemplo a la hamburguesa genérico nada más dice dos por uno no tiene más información y la activan y ya, y no siquiera está... Y no es una hamburguesa siquiera de ellos, es una hamburguesa de Internet. De Google, sí, algo loco. Entonces, aquí es importante determinar los diferentes públicos. Ejemplo, los hombres de 30 a 65, mujeres de 30 a 60, el público local. Cada uno de ellos tiene una imagen. Para los hombres lo de la cerveza, para las mujeres lo del postre, para el público generar comidas. Entonces, de mm. esa forma, mm -hmm. luego... Yo, como eso, eso, esas campañas ya están segmentadas para cada uno de ellos, tengo que visualizar cómo están las estadísticas, si la gráfica bajó, los indicadores que me da, en este caso, Facebook, hacer una campaña. Entonces, muchas veces eso se desconoce. Muchas veces eso se desconoce y no sé. Puse una campaña, ejemplo, de 100 dólares por una semana y a los dos días las personas están aburridas y, de, y, y bajó la calificación, bajó las estadísticas. ¿Qué, hace? ¿Qué me hace a mí? Pierdo dinero. Entonces, es como que vamos a estructurar las campañas por segmentación de tipo de público y a cada de ellos yo le voy a dar una imagen que va correspondiente con el perfil de ese público. Entonces, sí, yo puedo luego en campaña revisar si está funcionando o no. Seguimos a lado. Esto es un Excel en sí también. sí. Entonces bueno, seguimos ¿Seguimos a la siguiente. Sí. Ah, okay. este punto ah. es muy muy importante porque entonces, ok, subo la imagen de la hamburguesa genérica y vengo y le doy clic al botón que dice promoción. Es que Facebook, Facebook y te sí, pone, es, te sí. pone ese, ese, esa trampa, no <ríe> te dice eh, publica para llenar para llenarle a más personas. Ve, perdón, eh, promocionala. Y te pone el botón y te la pone facilito, eso no funciona. Sí, es que en sí Facebook está, yo digo que está como en fases. Y esta fase es una fase amateur. Que si yo lo activo, no puedo revisar si de verdad me está generando eh, estadísticas correctas y no puedo hacer una hiper hipersegmentación. Entonces aquí yo pierdo dinero. Y no queremos perder dinero. Entonces vamos a la siguiente lámina. Entonces, aquí vamos a trabajar desde este, el administrador de anuncios, donde yo voy a activar una campaña para los hombres que les gusta la cerveza con interacción a la publicación. Yo luego, entonces, en, la, en el área de intereses, yo voy a colocar todas las características de ese público de hombres que les gusta la cerveza, les gusta el fútbol, les gusta el boxeo, les gusta eh, todo lo que les gusta a los hombres cuando van a un bar, por ejemplo entonces así tengo una probabilidad más grande de llegarles a ellos, pero si yo lo hago en el botón anterior azul perdemos no, dinero no, no, no tenemos no, todas esta no. oportunidad ni siquiera de generar un presupuesto de cuánto me voy a gastar, bueno y con esto, y con esto vale, tengo una pregunta, adivina de quién de Leo sí, ya veo, me encanta <risa> ¿ya la viste? bueno, la pregunta es buenísima sí. ¿cuánto? Ah, léela Mari, por favor <risa> ¿Cuánto presupuesto destinar a campañas publicitarias? Sí, esa pregunta está genial. Yo lo Muy que verdad. aconsejo es cuando nosotros trabajamos con el Excel de la planificación, que también se lo puedo obsequiar, bajo este Excel que es el ejemplo de los tres diferentes públicos, vamos a trabajar, es un presupuesto base, un mes base, y nos olvidamos del pasado. Porque con este mes base yo entro a las estadísticas y a los indicadores del administrador de anuncio y puedo determinar qué, cuál fue el resultado en números. A lo mejor si yo invertí, ejemplo, 100, 200 dólares en el mes uh -huh. hice tres tipos de campañas uh -huh. diferentes, eso al final me va a dar un resultado en alcances, en inbox de personas que me pidieron, no sé, reservación o personas que me pidieron servicio a domicilio tengo que tener un resultado. Entonces ahí es donde yo puedo medir y proyectar para futuro. La cantidad exacta de decirte cuánto, no, no, no, no sé. Ahí sí es algo que tiene que ser dependiendo de tu presupuesto. Pero, dependiendo ejemplo, del análisis, aquí ¿no? en México, sí, ejemplo, aquí en México, si tú inviertes mil pesos en un mes, a 30 pesitos al día. Ejemplo, que sean 100 dólares en el mes, son 30 dólares en el día. Es algo muy mínimo y estamos compitiendo con muchas personas también al mismo tiempo que están haciendo anuncios. Pero yo puedo iniciar con esos 100 dólares al mes. Luego que ya yo tengo el resultado de cada una de las campañas, yo puedo proyectar al futuro. Si con 100 dólares obtuve es 10 delivery, eh, obtuve que me visitaran tantas personas, obtuve eh, tantas personas registradas en el cuestionario donde yo tengo la base de datos. Todo lo que yo obtuve, entonces, fue con 100 dólares. Entonces ahí yo puedo proyectar a futuro si invierto más. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí. sí. Okay. claro. Me parece, me parece muy bien. Estaba con el micrófono apagado. Entonces, ah, bueno, y otra cosa, anuncio parroquial para la, para la um, producción, tenía apagado el Vimeo el social para YouTube, por eso no le estaban llegando, pero ya le deben llegar, si lo recargas. Error okay, esto, seguimos la otra lámina. Eh, eh, eh, sí, ya vamos con la otra lámina. Eh, esto estamos haciéndolo. Experimentando, porque estamos es, haciendo algo que tratamos de que sea bueno para ustedes. Pero suceden cosas técnicas. Listo, Valentinas, capta la atención de la zona, me parece. Sí, sí Importantísimo. Es, es muy importante, porque eh, nosotros tenemos que hacer rendir el dinero que invertimos en las campañas en Facebook. Entonces, siempre también hay un, un error o un detalle, que es que se activa la publicidad para toda la ciudad y no, vamos a activar esa publicidad alrededor de nuestro negocio entonces ese detalle también lo tenemos que tener en cuenta pregunta profe ¿Sí? <ríe> si nosotros tenemos sí. digamos eh, un restaurante que tiene varias sucursales en la ciudad, hacemos una publicidad para cada sucursal segmentado en cada sitio o podemos hacer una una ¿Campaña global en la ciudad? Bueno. Lo ideal sería por geolocalización, por su difusión local, para cada una de las sucursales. He tenido el caso con franquicias, entonces se hizo prueba, primera prueba, haciendo una campaña general para todo Monterrey. Y Ajá. luego entonces se miden los resultados de, de, de, todo, de todo el alcance, de todo el feedback de las personas, de todos los inbox, de las personas que llegaron con el cupón. Lo ah, se hace una ah. campaña hipersegmentada por un con las características que están alrededor de la sucursal, porque muchas veces hasta el mismo público cambia dependiendo claro. de la ubicación de tu sucursal. Entonces eso genera muchísimo más que hacer una campaña general. Entonces sí Al recomiendo final. que sea por por el puerto Al final entonces, cuando comparamos la cantidad de personas, puede que sí haya más personas en una campaña global, pero la que es efectiva en términos de, de conversión, es más eh, es, es más efectiva cuando se hace cuando se hace segmentado por localidad. ¿Correcto? Sí, porque aquí tenemos que cuidar cada dólar. si sí, campaña que es más popular y esa sucursal tiene promociones especiales para ese entorno pero hay otra claro. sucursal que está en una zona más de alta clase entonces tengo que activar y la, los, las características e intereses de ese público si sí, va a ser más efectiva por sucursal bueno listo. seguimos con la otra Siguiente. Siguiente. Ok. Uno de los indicadores muy importantes a la hora de realizar una campaña en Facebook es la válvula que se ve aquí. Que en el momento que tú vas a activar esa campaña, revisar cómo está esa válvula. ¿Por qué? Porque luego... Entonces, las personas, si tú activas y configuras y está muy en el lado amarillo o está muy en el lado rojo, a Facebook le cuesta mucho más mostrarte con el mismo dinero que estás invirtiendo. Entonces, aquí nosotros no podemos perder cada dólar. Entonces, nos enfocamos en que esté siempre en esa parte verde. ¿Y cómo va a estar en esa parte verde, en esa área? Dependiendo de los intereses que yo voy a colocar, dependiendo de las edades... Del público al que va dirigido. Valentina, me vuelven a preguntar que si es verdad que vamos a compartir los, eh, los archivos que tú estás mostrando. No sé si ¿sí el Excel, cuál? El Excel. Sí, sí los vamos a mostrar. Sí, la presentación y el, los Excel lo, los comparto siempre. Siempre. Bueno. Los vamos a compartir, señoras y señores. Seguimos. Sí, la siguiente lámina Ahí está Sí, estos indicadores Son oro puro para ti Aquí es cuando me dicen Valen, pero es que no funciona Facebook O no funciona, yo no, no, no hago nada Entonces tú entras Al administrador de anuncios Y Facebook te califica a ti del 1 al 10 Pero si tú entras a tu compañía Y tienes un 3 o un 4 O nunca entraste No sabes cómo vas No sabes, no puedes medir o las estadísticas. Ustedes pueden ver aquí que es como una montaña, sube, sube, sube, baja, baja, baja. Cuando sube la campaña, vamos muy bien, pero cuando hay un pico que baja, hay que editar y cambiar la imagen. Imagínense que esta es la campaña de hombres que les gusta la cerveza y quieren ir a mi bar. Pero si yo nada más hago una sola imagen para esa campaña, pasa el mes completo, a los dos días, tres días, la estadística bajó. Y Facebook me está co cobrando igual y se lo está mostrando a menos personas. Y yo necesito ser eficiente con cada dólar. Entonces, en mi estrategia tengo que tener mínimo entre cuatro a cinco imágenes para cada campaña activa, para no perder dinero. Cam Continuamos. Continuamos. Dicen que no se puede ver ni escuchar. Sí, eso estoy viendo. Sí. Eso me dijeron también pero bueno, ah, estamos Dios, grabando si está grabando sí, si no, <risa> sí. bueno, va a, haber, a va a haber un corte no. va a haber un corte en la parte que te desconectaste tú pero lo retomamos entonces yo lo edito se los prometo que si lo revisamos dependiendo de cómo quede les vamos a poner nuevamente el, el tema ok, bueno aquí está la pregunta que nos hicieron y si tengo que estar en todas las redes sociales, sí es importante tener tú como restaurante la potestad del nombre. Y tener diferentes redes sociales que sean tus matriz, como Facebook, Instagram, a lo mejor un blog. Uh -huh. Siguiente. Ok. Leo dice que se escucha perfecto. Muy bien. Oh, ok. Bueno, sí. Entonces, bueno, de aquí, <risa> eh, finalizando. Gracias, entonces, Leo. También, Gracias. Eh, aquí mencionan la, no sé si la puedo leer, la pregunta. Ah, bueno, pregunta, la pregunta. Dicen: ¿Crees que el modelo de negocio del take away y to go se verá afectado después de esta crisis por la gran competencia que será al ver los restaurantes tradicionales de este sector que ha crecido? Bueno, aquí lo más importante, siempre digo: ok, ya esto hizo que, que muchos restaurantes y muchos negocios de comida activaran este tema de ir a buscar la comida y llevársela. Estamos así. Pero nosotros, en vez de enfocarnos... ¿quién, ¿Qué están haciendo los demás? Y enfocarnos que si esto será eh, lo mejor... Mm, algo negativo para nosotros. Nos enfocamos y vamos a agregar para que las personas puedan pasar buscando su comida. La verdad que cuando pase todo esto es incierto para todos. Pero puede haber dos tendencias. La primera, que las personas quieran salir porque están cansadas y quieran salir a convivir con los amigos, con la familia, en los restaurantes, y tenemos que estar preparados para atenderlos. La otra posibilidad es que tengan temor a salir todavía y no tengan el dinero suficiente porque en estos momentos muchos negocios, la, mucho, la situación también. económica está diferente. Pero Sí, pero entonces aquí yo tengo que crear a lo mejor una propuesta más accesible, a lo mejor un promoción... En ...diferentes que yo no tenía antes, a lo mejor... No ...tenía promociones ni aplicación. Entonces, bueno, esto también es como un momento de entrar a toda esta parte digital y si no tenía servicio a domicilio, entrar. Si no tengo sí. mi WhatsApp Business, entrar. Eh, momento, si yo no transmisiones sí. en vivo, vamos a hacerlas. Es el momento de, de, de utilizar la tecnología y no. Y, y bueno, sí, que, que, que sea una consecuencia del tema del aislamiento, sí. pero que se convierta en una en una constante dentro de nuestros negocios. Tienes una pregunta, nos van a mandar una pregunta. Nos sí. van a mandar una pregunta. No, esta no la voy a mandar porque la escribió por partes. Ah, ok. Bueno. Azul Payo eh, de México, él nos comenta que tiene un restaurante en un pueblo Ajá. y que la, los clientes son comunidades, bien, eh, es decir, van grupos eh, a comer allá que cómo hace, que qué recomienda, por ser pueblo y por ser grupos de personas los que los que son clientes en primera instancia mi recomendación antes de preguntarle a valentina mi recomendación es que no atienda grupos está prohibido segundo <ríe> segundo es que si su mercado es de es de grupos es de, es de por ejemplo familias tiene que desarrollar un producto que sea consecuente con ese público objetivo es decir en los en, en los paquetes que, que arme, en las promociones que arme, sean, por ejemplo, pizza eh, pizza para familiares, con botellón de gaseosa o, o de refresco grande, en general. Lo que hay es que pensar en el público no objet objetivo, quién es tu cliente, y, y sobre eso, lo que con, yo, con lo que ya habíamos hablado con Valentina, desarrollar un, una oferta de valor específica para ese cliente, que le solucione las necesidades específicas que ellos tienen. Valentina, ¿qué piensas? Sí, aquí en este momento, bueno, si tu restaurante está 100% cerrado y tu público son grupos familiares, por lo que entendemos, entonces aquí, bueno, empieza, sí, empieza a compartir contenido de una, tu mesa, de tu casa. Próximamente vamos a estar todos juntos compartiendo. A lo mejor ya no estamos en un restaurante de, de, de, mi lugar, de mi local, pero si estamos compartiendo lo mejor de forma virtual y empezar a compartir los valores de tu negocio. ¿Cuánto tiempo tienes que lo hiciste? La historia detrás. Lo que estás haciendo ahora para... Volvamos. Ejemplo. Como dice Camilo, es familia. Entonces, como es familia, puedes crear como paquetes o pombos de diferentes productos para compartir. Hasta congelados. Sí. Entonces... Sí. Eh, es muy importante que no, no, no perder la actividad que, que puedas hacer continuamente en Facebook. Azul Payo nos pregunta, bueno, nos, nos dice como para complementar es que el, ellos sí están enviando, ellos sí están haciendo los domicilios, pero que son grupos. Entiendo que de pronto tengan el, el, el tema de la limitación, pero yo digo si están entregando a grupos, si siguen entregando a grupos serán familias. Porque no hay más grupos. Ok. Ah, ok. Esos son sus clientes normalmente. Bueno, tratamos de tratamos de, de, de interpretar un poquito lo que dice Azul Payo. Y, y, y la idea es esta. Es básicamente que si esos son tus clientes, si esos clientes son grupos, mmm, deberías ajustar los productos que tienes a la realidad a la realidad que hay hoy a la realidad que hay hoy eh, vamos a tener vamos a tener otra otra pregunta a ver envíamela porfa desde Mallorca España Mallorca dice ¿Crees que el modelo de negocio de guay Ah, bueno, pero esa que sí, la se oh, Sí, pero vale. ahorita. Dime. Se sí. verá. Ah, bueno. Sí, sí, ya la, ya la respondimos Otra. igual. Sí, ya la recopilamos. Sí. sí, pero recopilemos. Sí, el, el, el mercado en general... Sabemos que va a cambiar, lo que no sabemos, porque son puras especulaciones, es cómo va a cambiar, cuál va a ser, y también depende, y también depende del, del, del, de cada mercado, ¿no? Puede ser que de pronto en Latinoamérica, que somos un poquito más relajados en ese tipo de cosas, eh, podamos eh, salir en bloques a buscar restaurantes y a salir donde divertirnos. Yo voy a ser uno de los que va a salir a donde divertirme, <risa> Sí, mamá, sí. pero hay gente que probablemente en sitios donde les ha ido muy muy mal como en Italia como en España que es de donde es de eh, frías eh, de allá vaya, más, vaya a tener un, una recuperación de la gente saliendo a la calle más lenta seguramente sí. va a cambiar y, y seguramente va a cambiar en distintas formas el, eh, el comportamiento del cliente como tal y vamos a tener que aprender todos en ese momento sí sí la realidad esto es algo nuevo, nuevo para todos ok, listo Or, eh, Margarita Caucle dice hola, saludos ¿Qué... ¿a qué distancia a la redonda me recomienda anunciar mi local? ah, buena ok, aquí bueno puede ser, si ya estás en las aplicaciones casi siempre están como a 5 a 10 kilómetros a la redonda en las aplicaciones de servicio a domicilio si no estás en ninguna aplicación de servicio a domicilio igual en la configuración de los anuncios en el administrador de anuncios de Facebook puedes colocar entre 10 a 17 kilómetros a la redonda uh -huh. ¿Sí? ¿Es el área, es depende el área mucho de la influencia física Sí, eso también influye mucho si, si tienes servicio de domicilio, ¿cuál es tu radio de cobertura? ¿Quién, quién pregunta? F. Frías. F. Frías se está preguntando que si podemos compartir el nombre de la app, pero F. Frías, no sé cuál de las aplicaciones de delivery De, hacer... de las de, la, de delivery Con las que estamos haciendo el streaming No sé Bueno, sigamos Vale, ya has terminado con el Con sí, la presentación Sí, sí. sí. Igual bueno. no sé si tienen otras preguntas Sí, estamos en eso ¿Hay, ¿hay alguna otra pregunta? Mm, a la voz. Ah, bueno, saludos y halagos Saludos y halagos <risa> para, para todos Y besos para todos Sí <risa> Besitos Bueno, no Sí, vale. yo, yo ayer, Camilo, ayer, sí. Camilo Bueno, ayer o anteayer, no recuerdo Compartí un video Sí. En el sentido, con un mensaje Que en sí, se lo quiero repetir ah, a todos Sí, lo vi, muy eh, bueno, Tener un negocio de comida Tener un negocio de comida Cada uno de ustedes que nos están viendo y tienen negocio de comida. Son personas que tienen fortaleza, son personas que son valientes, son personas que le echan ganas, que trabajan, que le brillan los ojos, le brillan los ojos cuando están hablando de su negocio, de todo lo que hacen día a día. Son personas que entran a, a las seis de la mañana, pero no sabes a qué hora vas a salir. Entonces, sí nos podemos sentir a lo mejor down, un poquito depres, pero esa energía que te caracteriza a ti como dueño de negocio, la tienes que sacar en estos momentos. Si tu restaurante está cerrado, es momento de activar tu planificación de cómo vas a volver. Si no estabas en las aplicaciones de delivery, tomarlo en cuenta. Si no tienes tu WhatsApp business, tomarlo en cuenta. Si, si tienes que reestructurar tu planificación de los costos de tu platillo y ni siquiera sabías cuánto cuesta tu platillo, es momento de hacerlo. Entonces, en este momento tenemos mucha tarea. Y tienes la actitud como dueño de negocio, darle, sacar eso que tienes por dentro y darle él, acción, tomar acción. Bueno, los emprendedores gastronómicos son unos berracos, como dicen aquí en Colombia, son la hostia, como dicen en España, y no sé, en México son unos chingones. Chingones. <risa> unos Chingones. Son, no, los emprendedores gastronómicos como tú dices son muy valientes muy valientes Efe Frías nos pregunta que dónde nos pueden contactar eh, a nosotros, sí. a marketing, marketing gastronómico aquí de este lado, nos pueden contactar aquí finalizando va a quedar el, el número del Whatsapp y Valentina tiene su tutorial eh, Y Valentina tiene sus redes sociales aquí, Valentina sí. Salazar. Me consigues, eh, me consigues en Facebook como Valentina Salazar Marketing Gastronómico, en Twitter Valentina MTMX, -M pero me encanta Instagram. Entonces me puedes seguir en Instagram como Valentina Salazar MX. Entonces me saludas por inbox y te envío el Excel, te envío la presentación y en más de, de ser así como que lejanos, nos volvemos amigos. Listo. Bueno, yo creo que por este momento vamos cerrando vamos cerrando la, la transmisión. Eh, muchas gracias, mu disculpen porque pues, el tema de las caídas, mmm, bueno, en general, todo ha sido con mucho cariño, con Valentina quisimos traerle esto y queremos seguir haciendo cosas más adelante, ¿verdad, Valentina? Así es, juntos somos más. Juntos somos más en todo el sentido de la palabra. Eh, estamos, como decía el Papa Francisco, todos en la misma en la misma barca. Tenemos una pregunta de último momento. Un saludo Hola. para Hernán Darío Méndez en Aguachica, César. Ah, Hernán. Entonces nos pregunta, actualmente estamos 100% cerrados, queremos empezar domicilios. ¿Qué nos recomiendan para poder llegar a nuestros clientes? Ok. Bueno, Primero, informar a través de las redes sociales que estás aperturando tu servicio a domicilio para apoyar a las familias que están, que están encerradas, encerradas en sus casas y darle una opción diferente de comida. Entonces, es importante manejarlo como en diferentes fases. Primero, compartir tu menú en redes. Segundo, compartir imagen individual de cada platillo tercero compartir así como que momentos ya estás cansado de la comida de tu casa no quieres lavar los platos bueno tenemos esta opción de comida entonces es como que ya la, la parte graciosa como memes etcétera apelar en ese sentido ah, sí, sí y básicamente, básicamente recordar Hernán que tenemos que organizar una oferta de valor que sea interesante para las personas en estos momentos, que solucione problemas, y uno de los problemas como dice Valentina en este momentito es uno puede ser el, el la falta de aprovisionamiento en la casa segundo eh, que puedes apelar al, a, la, a la risa con un mensaje cierto por detrás no es decir, oye si no quieres eh, que tu pareja cada pedido te regalamos una mascarilla. Estuvo genial. <risa> ¿Si ¿Sí la viste? Bueno, mándame otra, Sí, ¿Qué? Promo con. Te regalamos un alcohol el sanit, sanitizer. ¿Quién es? Ah, Leo. Leo tenía. <risa> fíjate, fíjate Leo que está genial está genial, pero también por el área de, de neuromarketing si tú le vas a poner a la, a la, a la promoción el promo coronavirus muchas personas no van a leer completo y la palabra clave coronavirus no va a enfocar a lo negativo de la, a la, de negación, la enfermedad a lo claro. negativo de estar encerrados entonces es como que darle la vuelta a la promoción pero el, el regalo está chévere el regalo está bueno aparte, aparte que es un meme ¿no? Sí. No, no sé si será real la campaña o no, pero. No lo ya, ya dudo. Ya nos dirá Leo después. Bueno, Valen, Valen. Yo creo que aquí cerramos porque ya hicimos lo posible para que la gente est estuviera pendiente y bueno. Esperamos que les sirva, vamos a, colocar los vamos a colocar los archivos no en el instante porque no los tenemos Entonces pues tengo, sí en la presentación pero el otro no lo tenemos Entonces apenas los tenga, estén pendientes para ponerlos en, la, en, los, vamos a poner en los comentarios de, del video ¿Listo? Tanto como este como en el que se grabó y, y nada, Valentina muchísimas gracias por participar, por la paciencia y muchos saludos y pronto nos veremos así es, saludos a todos los espero en mi Instagram, bye vale, bye bueno amigos, esto ha sido todo por el momento eh, la idea de este en vivo fue básicamente que que tuviéramos que tuviéramos eh, el espacio para que la gente pudiera para que la gente pudiera pensar en, en más adelante qué vamos a hacer más adelante ¿Listo? recuerden que también pueden seguirnos en, en nuestras otras redes sociales en, si, están en, si estás viéndome en Facebook pues estoy en Youtube y también estamos en Instagram y eh, bueno comenten, los comentarios si quieren algunos temas específicos también nos los pueden dejar allí hasta la próxima Próxima y muchísimas gracias por la paciencia.